Colombia, cuna del realismo mágico, tierra de gran riqueza natural y cultural. En medio de sus montañas, en el centro del Valle de Aburrá, se encuentra Medellín, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad que se caracteriza por su gente pujante, emprendedora e innovadora, que se ha ganado el reconocimiento de ser la ciudad más innovadora del mundo y la cual le apuesta a la tecnología como eje central de desarrollo. Es allí donde nace, en el año 2020, RoboJam, una competencia de robótica que tiene como misión promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la solución de problemas en un ambiente competitivo. Luego de más de 30 competencias a nivel mundial, entre torneos virtuales y presenciales, llega por primera vez a Medellín de forma presencial. RoboJam LATAM Será el espacio donde diferentes equipos latinoamericanos se enfrentarán por la gloria de ser campeones en diferentes categorías. Roboyam Latam. Abril 29, 2023. ¡Prográmate!